si tienen una impresora son L395 con el error que ven en pantalla, error de almohadillas, quédate hasta el final y te diré cómo quitarlo paso a paso, ¿listo? Ok, listo, otra vez estamos aquí, vamos a resetear este error, ¿qué hacemos primero? Lo primero que vamos a hacer es crear una carpetica. vamos a crear la carpetita, clic derecho, de nuevo carpeta y vamos a escribir resetok.com, -okay vale, la, es la página web que manejamos o también está resetalmohadillas.com, listo ya la creamos, vamos a escribir resetalmohadillas.com, -almohadillas vale, es más fácil de escribir, estamos acá, vamos abajo, entramos a la L395, correcto listo, ya tenemos la página, la página aquí están los pasos, los pasos que te estoy diciendo, aquí está Aquí dice excluir la carpeta de antivirus pero no encuentro el antivirus, vamos a guardarlo vamos a, a, a descargar directamente ya que no veo antivirus para excluir Se nos abre esta ventana, damos clic en descargar ¿Vale? ahí se descargó vamos a ver si el antivirus lo borra no lo borró, no tiene antivirus, damos doble clic vale, doble clic y eh, en caso de que esto no te salga pues habrá otro video que te explico cómo resolver el error ¿listo? en caso de que esto no te salga ok, aquí está abriendo bien vea que abra la, el, el instalador vamos a en la descarga nuevamente doble clic bueno, aquí doy eh, más información y le doy ejecutar de todas formas, ¿listo? le damos clic en instalar Esperamos un ratico que nos instale Vale, ya se instaló Ok, tenemos que es, tiene el computador ocupado Un momentico Listo, entonces vamos a la carpeta Donde está la carpeta que habíamos creado ¿Te acuerdas? La carpeta puntocom -okay Que habíamos creado Y aquí se nos instala una nueva carpeta Que se llama el nombre de la impresora Estamos aquí Ahora que hacemos, damos doble clic ¿Vale? Esta ventanita no es un error, está bien. Es un programa de protección, ¿vale? De protección, ¿ya? Que protege obviamente el uso eh, del otro programa, que es el que va a resetar la impresora. Aquí necesitamos una llave para poder abrir este programa. Y para esa llave necesitamos esto. Entonces, aquí, estando acá, dará control C. Y te vas aquí y le das, aquí te vas a control B, ¿vale? así sencillo vale o simplemente haces así control c y te vas acá control v y copias todo el contenido vale eso ya con esta información voy a generar la llave listo listo entonces a, al correo yo les envío una llave esa llave la descargan y la guardan acá la descargaron es la llave esta llave no se crea, no se inventa, no es una llave válida, válida para este computador. Esta llave no se va, le va a servir a otro PC, sino a este mismo computador. Y teniendo la llave ahí, no se abre, simplemente abrimos el programa nuevamente. Ahí se abrió, ahí dice nombre de garantía, esto es una garantía. recuerda que este es un producto garantizado, ¿vale? Muy garantizado. Damos clic en aceptar. Aquí se nos abre el programa, damos clic en select. Y el nombre, buscamos el nombre de la impresora 395 y aquí el puerto donde está conectada. Por eso es importante que esté conectada al puerto USB. Si está conectada por wifi no te va a funcionar. Listo, es puerto USB con los drivers instalados. Damos clic en OK. Clic en particular. Esto ya es igual que en todos los vídeos. Waste Impact Counter. OK. Main chat. es importante que elimine impresiones en cola porque saca error, vale, aquí mostró una impresión en cola entonces que vamos a hacer, apagar y encender la impresora Un momentico, voy a, a pedirle al cliente que lo haga listo, ya ahí quedó reseteada la impresora, pues simplemente nada más de darle aquí, client luego otra vez acá y client Queda de 100% al 0%. Ahora le pedimos al cliente que apague y enciende la impresora. Listo, lo apaga. Si no la apaga, esto no se va a poder cerrar. Entonces cerramos. Ya, ya la apagó. Cerramos. Y vamos a ver, a revisar si ya quedó lista. Listo. Ok, ya quedó. Perfecto. Ok, esto ha sido todo. Si te gustó el video, por favor dale click en me gusta. Click en like, un pedazo de like a este video. Por favor, te agradezco. Clic en me gusta, clic en suscribirte y clic a la campanita. Contáctame al WhatsApp al 301-692-8346. Te Wilton Martínez de ResetOK.com.